Un proceso de descolonización realmente comienza cuando se independizan las colonias de la metrópoli. Pero este proceso continúa. Eh, ¿Cuándo empezó eh, la independencia o las luchas por la independencia o guerras civiles, también se llamaban, en eh, la actual América Latina? Pues comenzaron los 30 primeros años del siglo XIX. Eh, comienzan eh, desde pues, las Cortes de Cádiz, que había representantes de las colonias las cortes y también durante el reinado de Fernando VII. Por ejemplo, la lucha por la independencia de Argentina, Chile y Perú la llevaron generales como gente, como soldados, como gente de pueblos originarios, pero la llevaban criollos, es decir, eh, eh, hijos de españoles nacidos en las colonias. Estos procesos de independencia que se lograron con luchas civiles o luchas por la independencia, según lo dijeran. Eh, unos u otros, eh, pues eh, continuó también en México, citó en México, con Hidalgo, que también, que ahora parece ser que son fuera 1821, son 200 años de la independencia de México, que se le ha ocurrido a la señora Ayuso decir que no eh, hay que pedir perdón por nada y que el indigenismo es el nuevo comunismo. Los pueblos originarios o descendientes de pueblos originarios, eh, no han tenido el poder en América Latina hasta hace muy poco con Evo Morales y también con o campesinos como Pedro Castillo en Perú, pero constantemente eh, el poder lo han eh, detentado los criollos y los descendientes de, de los españoles nacidos en América, en América Latina, en las colonias. Pero este proceso de independencia eh, no se quedó aquí, sino que hubo varias guerras por conquistar territorios y recursos entre las repúblicas nacientes y también eh, en Brasil, que al principio fue una monarquía, y que un hijo de Pedro IV de Portugal, que se tuvo que exiliar en Brasil, desde el imperio de Brasil, llamado Pedro I, fue una monarquía, y luego se constituyó en una república. Eh, hubo varias guerras por territorios y recursos, como estaba diciendo. La primera, la Triple Alianza, una guerra que enfrentó a Paraguay contra Uruguay, Brasil y Argentina, por el sistema de la Triple Alianza, que era por la hegemonía del de Río de la Plata. En el año 1879 hubo un enfrentamiento entre Chile por un lado y Bolivia y Perú por otro. ...por los recursos del desierto de, de Atacama... Eh, ...que ganó Chile... ...y desde, desde entonces Bolivia... ...no ha tenido salida al mar... ...a pesar de que tiene marina... ...pero no tiene salida al mar... ...desde eh, de esa guerra... Eh, ...otra fue la guerra del Chaco... ...que fue en 1933... ...que enfrentó a Paraguay... ...con Bolivia también por el, el, el gran Chaco, que se decía que tenía petróleo, y detrás eh, todo esto había eh, eh, otras potencias, como es el Imperio Británico y también Estados Unidos. Eh, ahora mismo están eh, las multinacionales, tanto españolas como de otros países europeos y norteamericanas controlando los recursos en América Latina. Eh, el observatorio de, de multinacionales, de América Latina o mal, eh, tiene un montón de ejemplos sobre este tipo de control de los recursos y de proyectos que están destruyendo zonas enteras de América Latina y también que están dejando a la población sin sus recursos. Por ejemplo, un ejemplo concreto, hay muchísimos, tanto de que están metidas multinacionales españolas como otras multinacionales de todo tipo, es el, el proyecto integral de Morelos, que eh, es la construcción de una, una canalización de gas natural, que es llevada desde Morelos y otros dos estados mexicanos, hasta cerca de la Ciudad de México, un proyecto industrial que consta de dos eh, térmicas eh, gasísticas, un acueducto y una canalización de gas que se extrae a través de fracking y para llevarla hasta eh, la industria de la ciudad, la ciudad de México. Pero ha atravesado durante cientos, a lo largo de 175 kilómetros y con un ancho de 27 metros, eh, pueblos, eh, campesinos e indígenas que vivían de la zona agroforestal eh, por la que pasa la canalización. Eh, Líderes de, esto, de este movimiento de 80 eh, comunidades, tanto campesinas como indígenas, han estado en España el 4 de marzo de 2020 para eh, denunciar la situación de, de este proyecto en el que participan de empresas españolas como Electronor, Abengoa y Enagas.